y Esther of Despia será una de las cartas que más van a ver el juego competitivo en los próximos meses. En esta ocasión vamos a abrir cuatro cajas de Dawn of Majesty para ver si es que nos sale al menos uno de ellos. You, you, un box. Bueno en esta ocasión me voy a ir un poco más rápido. Ya que son muchísimos sobres. Y bueno, empezamos con Amazement Assistant Delia. Aquí está. V-Trooper Armor Horn. 1, 2, 3, 4. Y Chronomaly Magella Globe. 1, 2, 3, 4. Aquí está. Majestic Mirage. Uno, dos, tres. Y aquí está la primera ultra gran solfacord, Musesia. Uno, dos, tres. Y de gusto, lampi, lampilica. Uno, dos, tres. Y Tindagle, jerelite Gere, 1, 2, 3 Y... Stardust en Perfecto, esta es la primera secreta Este es como un Stardust pequeñito 1, 2, 3 Y... Aquí está, Gizmec Arakami 1, 2, 3 y Branded Opening muy bien esta también la vamos buscando 1, 2, 3 y aquí está Dramaturgo de espía muy bien la segunda ultra 1, 2, 3 y aquí está Dinobroester y bueno Draca 1, 2, 3 aquí está Wolf Green los tres y Link Apple los tres y Despian Comedy muy bien los tres y ok este es Live Twin Sonny Snitch. Dos tres. Y aquí está. Un Protecting Spirit. Petro Formation. Dos, tres. Y esta carta tiene... Tiene algo aquí muy extraño. No sé si lo alcanzan a ver. No sé si sea un buen presagio O no sé. No sé qué sea. Y bueno, aquí está un Proscenium. Es Los tres. Y Ready Fusion. Muy bien. Esta también es muy buena. Es como un Instant Fusion, pero eh, invocas monstruos sin efecto. Staltron 1, 2, 3 y aquí está Gizmec y Nava Stellar, Wind, Wolfrayet. muy bien, este también lo estaba buscando es muy buena carta A ver, este que es Mayeki, bestia, bestia Mayeki. Y listo, vamos a empezar con la segunda caja: Alivion, el dragón, Shrouded, Shrouded Dragon. Uno, dos, tres. Pendulum Treasures. Los tres y, y desfian comedy Magic Key, Dragon A Ok, Okay, Bit Trooper Sting Lancer. Knights End Administrator Esta parece, hasta parece una Ghost, ¿no? Ghost Rare Otro Grama Despia Dos, tres, y vamos a ver Aquí está, otro Magic McMortar. McMortal Uno, dos, tres, uno. Vamos, un Darkest Dragon Doom Rider. Y ok, una secreta. Sacred Scroll. Of the Gizmet Legend. Pues no muy bien, la verdad. esta creo que es de las peorcillas secretas que nos pudo salir. Pero bueno, no importa. Mi Trooper Scale bomber Vamos a ver, Magic Key, otro Magic Key. y aquí está Magic Batbuster. Opening nuevamente, muy bien, Trickstar Festival. Mismeet Assistant Delia. Y aquí está Despian Covertis. Este creo que no me había salido. Vitruper Armor Horn. Me gustó Lampalica. a ver, Vitroper Scout buggy, muy bien, otra secreta. Majestic Mirage. Albion otra vez. Y Magic Ward. y el despiencovertis covert okay meca muerta mm, tom rider nuevamente el Bomber 1, vamos a ver otro Magic Beast bueno, Draca y aquí está Big Trooper Invencible Atlas Albion, Pendulum Treasure, Synchro Overtake y Magic Dragon. Vamos y Night End Administrator Mystic Mirage y Stardust Illumination y el Lamp Dumbly nuevamente, un Tindamble Y un Kismet Akami Grampit Opening Magic Beast Anomaly, Vimana ah, bueno, Amaz Amazement, Assistant, Delia Mitroper, Armor Horn Aquí está, Anti-German-Intelligence-Messiah y otro cronomaly Globe. Bueno pues vamos a recapitular las otras que nos salieron que fue primero este vitruper invincible atlas despian Cobertis, nos salió con dos tres <risa> Eh, también este que es cronomaly bimana este que también veníamos buscando está el wind nos salió también gran solfacord mosesia stardust Dramaturgo dramaturgo de despia creo que nos salieron dos este espíritu protector logaet también nos salieron dos De este también nos salieron dos, Sting Lancer de B Trooper. Y por último, estos dos de Magic Key World. Y pues bueno, ya pasando a las secretas, está lo que es Synchro Overtake. Este, el Anti-Human Intelligence Messiah. Este que es Secret Scrolls of the Gizmet Ward. B Trooper Scout Boogie, que okay, creo que de este nos salieron dos. Arrive in light este es el otro que les decía y al final es Tardo Synchron y esta que es Rediffusion y bueno ya por último voy a mostrar lo que es el precio de las cajas en comparación con lo que nos salió de todo lo que es lo foleado y pues también el checklist que pues sí nos salieron algunas cosas que buscábamos pero bueno pues no todo y pues bueno, vamos a pasar a lo que es la favorita, que en esta ocasión pues es Fusion La verdad es que es una carta muy buena que nos va a servir en un par de estrategias. Y pues bueno, esto sería todo por esta ocasión. Muchas gracias y hasta el próximo Yu-Gi-Box